Yo aire, inflando bien grandes mis cachetes. Yo puedo imitar al viento soplando bien fuerte hacia el cielo. Camino por la sombra. Bailan junto a mí las hojas. El viento que las sopla. viento sopla, sopla y suena así, sopla y silba coplas, yo lo puedo oír. Formas, y el viento que alborota La danza de las hojas Sopla el viento sopla Sopla y suena así <ríe> Sopla y silba coplas Yo lo puedo oír <ríe> Sopla el viento sopla Sopla y suena así ¡Gracias!